tipo, antes de irnos a la pausa, nosotros conversábamos que aún entendiendo el protocolo que siempre se guarda de los primeros 100 días, respetar esa luna de miel entre el gobierno y el pueblo, ¿verdad? Pero sí. nos gustaría escuchar de ti esa apreciación política que te merecen. Ese, con ese sometimiento ante el Congreso del Presupuesto Nacional que contempla lo que son los ingresos y los egresos para el año 2021. Ya Wilson, antes de entrar en el tema del presupuesto propuesto para el próximo año, eh, me gustaría referirme al tema de la tregua o la luna de miel que se estila entre los partidos de oposición y el nuevo gobierno. Son 100 días, 3 meses y, y, y, y 10 no días más, ocho, sí. ¿verdad? que se le permite sin criticar, sin enfrentar, sin decir nada, prácticamente mudo y cada quien preparándose para lo que viene en el futuro. En el caso del PLB, convocamos nuestro Congreso. Bueno, pues parece ser que el gobierno no quiere esa tregua. Parece que no la quiere, porque por una parte eh, aparecen unos funcionarios denostando o tratando de denostar las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina, incluyendo el despojo a asociaciones campesinas de equipos de implementos para su trabajo, de greda, de tractores, de bueno un montón de cosas que se le facilitaron a las asociaciones campesinas o de campesinos, de productores, para hacer su labor. Y eso se ha hecho en todos estos días. Por una parte, ¿verdad? Diciendo que fue una mentira, que nada de eso fue cierto, que no nada se entregó. Por otra parte, en el mismo día de hoy, fueron llamados a la Procuraduría General de la República, el presidente del PLD el ingeniero Temístocles Montaz y dos compañeros más en el tema de en qué gastó el PLD sus, sus recursos que fueron entregados por la Junta Central Electoral. Y resulta que el periodo para el que se le pide al PLD esa explicación no era Temo, como le decimos a Temistocles Montaz, el presidente del PLD, sino que era el señor que se fue y otros dirigentes como Víctor Díaz. ¿verdad? el secretario de finanzas de entonces del PLD, y eso luce como una especie de traer por los moños a jalar al PLD a los planos de la justicia sin tener que hacer el PLD que generar no la explicación. Hay que dejar claro que el PLD no tiene temor ninguno ni, ni el PLD como institución ni los PLDistas. No hubo más persecución mayor que la de el año 2000 cuando Hipólito Mejía tomó el poder por el PRD, que es el mismo PRM de ahora. El PRD de Hipólito Mejía es el mismo PRM de ahora. ¿Dónde está Hipólito Mejía? En el PRD y ahora en el PRM. Luis Abinader en el PRD del 2000 y ahora es el presidente de la República, elegido de la vuelta del PRM. Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta y ahora directora de Ética. En fin. Son todos los PRDistas perre, de entonces, los PRDistas de ahora, con muy pocas y contadas excepciones. No hay miedo. Nos, nos reprimieron aquella vez. Yo fui preso. ¿Tú te recuerdas? Yo fui el primer preso del gobierno de Hipólito Mejía. Me, me apresaron en Santiago en una situación donde yo fui el querellante de unos individuos que querían obtener este, orejas de la autoridad nacional. Y en base a eso estafaron a unos comerciantes y yo fui el creyente contra ellos y resulta que yo fui el que resultó apresado, acusado de intento de estafa. En fin, que sepan bien claro que nosotros no nos vamos a mandar, que no nos vamos a ir para ninguna parte aquí a enfrentar lo, eh, lo, lo que sea en la justicia, en los medios, en las redes, donde sea. ¿Por qué? Porque la política... Y a los políticos les toca hacer diferentes tipos de papeles. En este caso, perseguidos, pues perseguidos, vamos arriba, no hay ningún problema. Dicho esto, lo que quiero decir con eso es que la tregua no la está rompiendo el PLD. La tregua la quiere romper el gobierno. Yo escuché al propio presidente de la República en una entrevista que le hizo un periódico de una gran circulación nacional en estos días decir que él no ha sentido la tregua, pero el PLD no ha criticado nada todavía. El PLD, si en el caso del presupuesto que tú me preguntas, emitió su opinión. No es posible, ahora hablo yo, partiendo de la posición del PLD, no es posible usted, en medio de una pandemia como esta, pandemia para los televidentes, quiere decir una enfermedad mundial que está en dos partes del mundo, como en efecto está el COVID-19, que provoca esta situación hasta de muerte, en el país hay más de 2.200 muertos ya y se han infectado mucho más de 100.000 personas. Entonces, en medio de esta situación que ha provocado cierre de empresas, quiebra de empresas, disminución del trabajo, el puntal más importante de la producción de divisas, o sea, de la moneda extranjera para comprar lo que se compra fuera eso es lo que divisa el turismo prácticamente en el suelo, con un 10% de ocupación en las habitaciones hoteleras. ¿Cómo usted se plantea un presupuesto mayor que el del 2020? En el 2020 no se esperaba la pandemia. Eso vino a partir del mes de marzo. ¿Verdad? Y se, y se propuso un presupuesto que a duras penas se va a poder lograr. Fíjese que este país que crecía año por año entre un 6, 7, 8 por ciento y hasta un 9 ciento, en promedio 7, dejó de crecer en este año, fruto de qué? De lo que estamos señalando. ¿Cómo usted se plantea un presupuesto que va a superar el millón de millones? ¿De dónde usted va a sacar un millón de millones en impuestos, en entradas para el gobierno? Que no sea, o abusando más del pueblo con impuestos que fue lo que se intentó Pasando por debajo de la mesa estos impuestos hasta el salario 13, hasta a la regalía pascual. Óigame, la clase media y la clase media baja, porque el que gana eh, menos de 35 mil pesos no será afectado después con de este proyecto. Pero el que gana 35 mil pesos de clase media alta, ni siquiera media, media, media, como diríamos, ¿verdad? Eh, en un lenguaje coloquial, y popular. No, no lo ves Entonces son los pobres y las clases medias los que van, van a pagar estos impuestos que se pretende pasar por porque es a partir del momento en que se descubre lo que tiene el proyecto de presupuesto que se sabe este tipo de, de propuesta de, de impuestos contra la población. Imposible, eso es imposible. Y yo que sé que mañana habla el presidente de, Luis Abinader al país, lo que espero que él diga en su discurso es que desiste de esas intenciones que va a agravar aún más la situación económica de las clases más posibles. A la clase, me parece que es la, tiene dos tapas: la de pan para el sándwich cambiar por abajo y cambiarla por arriba como la de. Entonces, que desista de eso y que se proponga una serie de actuaciones, sobre todo el ahorro. Porque yo recuerdo que en la campaña electoral él decía que no había que poner impuestos, que al contrario, había que bajar los impuestos, ampliar la base y recaudar más. Y que había que ahorrar. Había que eliminar el dispendio. Por suerte, Educación suspendió las orquídeas que se iban, a, se iban a estos días para adornar las oficinas del Ministerio de Educación aquí en la capital. Realmente se quiere pegar ahora al pasado gobierno esas orquídeas, pero eso, el pasado gobierno terminó el 16 de agosto y estamos ya en el mes de octubre. Vamos a ver las cosas con más seriedad señores. Se echó para atrás las orquídeas porque se supo públicamente. Si no, ahí estuvieran las orquídeas. Entonces, la señora esta que dirige comunicaciones en el Palacio, remodelando su despacho, supuestamente con fondos propios, pero la imagen que da es de boato, es de que hay, no es así. Entonces, yo espero que el presidente Abinader mañana desista de esos impuestos, um, eh, um, eh, busque otros mecanismos para poder financiar que, por cierto, ya hay casi 4.500 millones de dólares y euros en, en préstitos. ¿eh? Más, en consecuencia, yo lo veo porque usted tiene que buscar su impuesto. Y por otra parte, prepárese a quitarle las excepciones a, a diferentes sectores poderosos del país que los tienen. Parece que este gobierno es un gobierno de ricos. Como hemos visto las declaraciones juradas de bienes de los nuevos funcionarios... Él mismo tiene cuatro mil y tantos millones de pesos que no sabíamos. Muchos de ellos en, en paraísos fiscales como la Panamá y otras islas del Caribe. En fin, eh, el ministro de la Presidencia también anunció que tenía 500 millones de pesos. Son ricos y como no son, son ricos. Por lo que la economía, por la que la economía al parecer no estaba tan mal manejada porque con 10 claro, años en la oposición... Sí, y este, un tener una plusvalía así de sus bienes, de sus empresas, una solidez económica significa que entonces la economía del país estaba siendo muy bien pues manejada armado, según la declaración de bienes además, Wilson, ¿cuáles son los números que les venden a los que compraron los bonos soberanos en estos días? Los números que manejó el gobierno, el presidente Danilo Medina y el PLD Entonces, eso es lo que yo espero, Wilson, que el presidente para que no se lleve tanto ese equipo voraz de, de ricos que él tiene a su alrededor en los cargos que tienen que ver con la economía del país, del gobierno, y que piense para el 2021 en una verdadera reforma fiscal integral, que eso es parte de los acuerdos de, de los 20 años de, del desarrollo de República Dominicana. verdad Que piense en eso, de la en ira. grabar la riqueza, la riqueza, y lujo y el lujo. No es posible que un vehículo viejo, ¿verdad?, eh, pague la, lo mismo de placa que lo que paga una jeepeta Por ejemplo, yo no quiero poner marca porque tú tienes tus anuncios ahí, pero todos saben cuáles son las jipetas eh, de lujo en este país. Entonces, que paguen ese lujo, esa comodidad, esa supercomodidad. Y ponerle que... impuesto, por ejemplo, a una computadora que yo compre en, por Internet o una laptop que yo compre por Internet o un iPad, pero entonces al Rolex, al Rolex de 300 y 400 mil pesos, este no es grabado, porque se y pasa se en la plena. muñeca de mi reloj. Pues, claro, claro, entonces claro. vamos a ser justos, porque Así. la justicia tiene una e, una e invisible, que es ese principio de equidad que tanto se promueve en las desigualdades. Claro. Hay tipo, espero, nos queda muy poco tiempo, apenas dos es que minutitos. Estos 50 días y tantos que han pasado, los que faltan cuarenta y tantos, sean más rápidos, porque la verdad es que han sido muy difíciles, muy duros. Vean la parte final, apenas dos minutitos nos quedan, nos están haciendo señas. Sí. ¿Cuál es la convocatoria que les hace Aristipo Vidal, miembro del Comité Central, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, a la militancia política del PLD en toda esa este región. A tener primero que nada fe, confianza plena en la dirección del PLD, una dirección madura, conformada por hombres y mujeres, experimentados tanto en la política como en las áreas gubernamentales, legislativas y, y demás eh, del Estado a tener fe en ese partido, a tener fe en la democracia, en la democracia partidaria que se va a ejercer en el Congreso Bidó-Medina y a mantenerse siempre al lado de su partido como manera de servirle a este país. El lema que Juan Bosch nos enseñó es de servir al partido para servir al pueblo y eso es lo que tenemos que hacer los plebeístas. Buscar la forma de mantenerse junto a su partido para servirle a este país a través de nuestra organización. Hermano, gracias del alma por tu receptividad. Tenerte siempre para nosotros es un placer, es mucho lo que nos aporta. Y además, este, la mancuerna pues, que hacemos de aquellos tiempos cuando nos tocaban responsabilidades juntas en una taima. Gracias no? por habernos acompañado. Esperamos encontrarnos pronto después de que todo esto pase. Amén. Buenas noches y gracias por, por estar con nosotros.